...la transformación digital no es algo que vaya a venir... ...la transformación digital ya es un hecho... ...es un hecho en las empresas en Navarra... ...es un hecho también en la propia administración... ...y como bien decía Eduardo... ...yo creo que tenemos que ajustar un poco... ...la demanda que tienen las empresas... ...de esos perfiles profesionales... ...pero también eh, que podamos formar eh, a personas... ...para dar ese salto... ...que las empresas también necesitan... ...en esa transformación eh, digital... ¿no? ...por lo tanto toda esa transformación digital... ...necesita de personas que haya detrás... ...pues diseñando todas esas eh, transformaciones. Y el Gobierno de Navarra lo ha tenido muy claro, sabe que la clave de bóveda... ...y esa es eh, la política que estamos siguiendo a lo largo de toda la legislatura... ...que la clave de bóveda para el desarrollo económico y social de nuestra comunidad... ...es la formación y es el talento. Y el Servicio Navarro de Empleo también lo ha tenido claro. ¿no? Lo que queremos con este curso, en el cual pues, evidentemente lo hacemos junto al Gobierno de Navarra... ...es demostrar que se puede... Eh, para personas que piensan que la transformación digital, que este tipo de trabajos no va con ellos, para gente que o bien está fuera del mercado de trabajo, que son mayores, personas que igual tienen 50 años salen de la banca, jóvenes que tienen 19, 20 años, que no saben qué hacer con su vida, dicen, es que esto de lo digital me gusta mucho, pero es un tren al cual no me puedo subir. Bueno, pues nosotros junto al gobierno de Navarra queremos que ese tren lo vamos a poner en marcha, se lo vamos a frenar para que se suban y que cojan velocidad con él. Gobierno de Navarra. Nafarroa Co-Gobernua.